Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy la cosa va de rehabilitación. Ya antes os he colgado un un pequeño vídeo en el que estaba mostrando cómo en el iPad, pues me había preparado un pequeño modelito para tomar datos en la rehabilitación que ya estoy aquí y ya vamos a tomar datos. Pero antes de ponerme a la faena pues quería enseñarosla porque es una intervención nueva que voy a hacer. Me apetece muchísimo, está súper chula, ahora veréis. Y bueno, os voy a enseñar un poquito la casa para que veáis cómo está. Y poquito a poquito, pues como sabéis, os iré contando como siempre hago la evolución. ¿vale? Así que nada, voy a cambiar de cámara y vamos a por ello. Bien, no, no vamos a ver mucho porque hoy precisamente es un día súper lluvioso. ¿Veis? Aquí está lloviendo a mares. Pero bueno... Nosotros estamos con tenemos unas goteras, pero bueno, aquí estamos bien. El caso es que mirad, vemos aquí una casa. Esto era una antigua escuela de una pedanía de aquí, de Valencia. A ver. Va a estar un poco oscuro, no hay a ser pero bueno, haré lo que pueda. Y bueno, pues eh, una pareja jovencita la ha comprado, la vamos a, a rehabilitar porque tiene algunos problemas estructurales y además, pues bueno, tenemos de superficie y quieren dejarla todo lo más chula que pueda. Así que vamos os pues voy a enseñarles que tenemos una cocinita, no muy bien. Nada, voy a enseñaros básicamente algunos problemillas que tengo. Primero que nada, veis que el suelo es un suelo bastante, bueno, bastante chulo, no lo vamos a dejar entero, pero, pero sí que vamos a intentar trabajar con él, vamos a hacer alguna decoración con él o algo. Aquí tenemos un pequeño problema y es que se nos está viendo la fachada y toda esta billeta. veis. Ah, mira, lo que voy a, hacer es, a ver si la puedo marcar con el lastre, como yo aquí. ¿Veis? Todo eso es una, una grieta que nos está volcando la fachada. porque Aquí arriba tenemos la cubierta inclinada y, y el alero está en aquella dirección, entonces está empujando la fachada. Aquí, como veis, no sé si lo veis, pero también continúa, así puedo mostrar. Aquí continúa también, y nos abre toda la sala. ¿Vale? Tenemos las ventanas, la calle. Bien. Bueno, vamos al otro lado. Vamos al otro lado porque en otro lado ya tenemos incluso alguna parte del, de los falsos techos demolidos y entonces pues podemos ver incluso la estructura de la cubierta. ¡Ay, qué lástima! No se ve bien. No se ve bien, pero bueno, es una estructura de madera. Es una estructura de madera. Que, bueno, pues habrá que tocarla, algo que hacer con ella. No, no, no os la voy a poder enseñar, no se, no se ve nada, así que voy a dejar de los oscuro, lo creéis, y ya está. Es una estructura, los, los pilares verticales eh, son, son de machón de ladrillo macizo. Y tenemos una ventana lateral, que también tenemos pues, algunas eh, lecitas por aquí. A ver. Ay, es que tengo muy poca luz. Tengo muy poca luz para hacerlo el vídeo. No sé si, si seguir haciéndolo voy a enseñar algunas que tenemos por aquí también ¿Vale? y luego en la otra parte pues volvemos a tener el mismo problema que ya os he comentado antes que tenemos aquí, como veis esa grieta que nos abre completamente eh, la fachada, este es el otro alero de la fachada y aquí también vemos que tenemos ahí arriba toda esa grieta y nos vuelve a bajar por aquí ya colocamos un fisurómetro en su momento, aquí ya colocamos un fisurómetro de de los míos que en principio no se ha movido, y bueno, pues aquí ya hemos estado tirando los techos para poder ver lo que nos aparece. Así nada, eh, aquí seguimos teniendo un suelo bueno, bastante chulo, a ver lo que hacemos con él, y luego pues si bajamos, esto eran dos, dos viviendas arriba, aquí tenemos una escalera, y bueno pues voy a voy a hacer la toma de datos y como os digo pues iré, iré compartiendo con vosotros la evolución de este proyectito que tiene una pinta súper chula y que seguro que va a molar un montón venga os dejo que tengo mucho trabajo por delante hasta luego